Vuelve a la actividad en Tierra del Fuego con un fuerte rechazo social a su visita. Hoy estará en Ushuaia y luego visitará Santa Cruz y Chubut antes de ir a Brasil a reunirse con el presidente Jair Bolsonaro. Macri fue recibido con un comunicado de repudio Firmado por un importante número de organizaciones sociales y sindicales de la provincia. Horacio Catena, Secretario General de la CTA Autónoma Fueguina y Secretario General del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina. Para que haya verdadera soberanía en cualquier lugar de nuestro país tiene que haber presencia del pueblo, sectores populares y para eso Tierra del Fuego hace muchos años habían eh, se sancionó una ley de promoción económica e industrial que nunca fue puesta en valor y en, en la totalidad de lo que de lo que significa esa ley para poder generar no solo puestos de trabajo, sino arraigo en la provincia y desarrollo. Y este gobierno, lo poco que se había desarrollado o lo que se había desarrollado en el gobierno anterior, eh, lo destruyó. Teniendo en cuenta que quedó un tercio del parque industrial que, que teníamos en el 2015. Inflación La Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines advierte que la industria panadera se encuentra en la quiebra. Además... Aseguran que si dentro de los 30 días no hay respuesta del gobierno sobre la problemática actual, la industria panadera no tendrá otra opción que cesar con los pagos impositivos para salvaguardar las fuentes laborales y el precio del kilo del pan pasaría los 100 pesos. Este lunes darán una conferencia sobre la crisis actual. Mi nombre es Patricio, como representante del Centro de Panadería de Avellaneda, nunca recibimos tantas consultas por el tema de transferencia de fondos al comercio y cierre y venta de, de panadería. La verdad nos piden hasta plata prestada para pagar las tarifas de gas que exceden los 35 mil pesos, los cuales la situación es insostenible. En tanto, desde diferentes sectores vuelven a ratificar que las tarifas son impagables y no alcanzan a cubrir sus necesidades. Irma, tesorera del Club 3 de Febrero de San Martín. Nosotros teníamos un amparo con Edenor y el amparo en su última instancia salió favorable a la empresa. Que a partir de diciembre nos facturaron de pagar 10 mil, 12 mil pesos de luz, nos vino 67 mil pesos de luz. En nuestro club tenemos todas luz LED en toda la institución. El ahorro no, no hay donde hacerlo. ¿No? Tenemos que afrontar el reto activo de dos años y medio. Desde que se presentó el amparo hasta ahora Y creemos que rondará los 2 millones de pesos Andrea Manzi, de la Multisectorial contra el Tarifazo Los primeros días de enero las distribuidoras aumentaron el precio de la garrafa la llevaron a 300 pesos Nosotros tenemos la garrafa social Que es la garrafa de 10 kilos Que es la garrafa que más utiliza la gente Se está vendiendo a un precio de 216 pesos las empresas distribuidoras aumentaron casi un 35 o 40% la garrafa. Oh, la de 10 sí, kilos la llevaron a 300 y la, el, el tubo siguiente la llevaron a 400 y pico de peso. Policiales. Cambiemos avanza en un proyecto para crear un registro de ADN de quienes hayan cometido cualquier clase de delito. Hasta el momento, este mecanismo solo se usa para casos de violación. País. Hay más de 2.200 evacuados por las inundaciones. Las lluvias y el temporal que ya provocaron tres muertes afectan a las provincias de Corrientes, con más de 700 personas afectadas, Chaco con 1.300 y Santa Fe con 200 personas que dejaron sus casas. Eulogio Márquez, director de Defensa Civil de Corrientes. Hoy ya está variando la situación porque han empezado a jalar agua en un lugar, pero llegamos casi a los, perdón, 2600 2.298 ha sido la cifra máxima que hemos tenido en toda la geografía provincial. Medios. El periodista alemán Stefan Borhardt, de 28 años, se encontraba realizando un registro fotográfico independiente en las ciudades de Neuquén y Añelo acerca de la existencia de contaminación ambiental en Vaca Muerta. Fue abordado por personal de seguridad privada, quienes le quitaron sus equipos de trabajo. El hecho fue denunciado penalmente. Emanuel Guagliardo, abogado cuando está intentando fotografiar y registrar una situación que es de público y notorio, que tiene que ver con la existencia de eh, contaminación ambiental en, en Vaca Muerta, que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que nadie quiere ver los pasivos ambientales de Vaca Muerta, pero no solo nadie quiere verlos, sino que nadie quiere hacerse cargo de cuál es el, el costo que tiene la remediación ambiental. Entonces nosotros decimos, el Estado no cumple con su obligación de verificar y fiscalizar eh, esas situaciones y cuando viene, un periodista de otro país, en este caso a fotografiar esto, lo mejor que se le ocurre hacer es pedirle que borre las fotos secuestrarle los equipos y detenerlo ilegalmente Judiciales La militante Milagro Sala recibió 13 años de prisión por supuesta asociación ilícita Las juezas María Alejandra Tolava, Claudia Zadir y Ana Carolina Pérez Rojas también condenaron a la pareja de Milagro, Raúl Noro a tres años en suspenso la defensa, que planteó que las únicas pruebas presentadas son fotocopias, apelará a la medida. <risa> en tanto, organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales, políticas y sociales repudiaron la condena y harán un piletazo en el obelisco mañana, cuando se cumplan tres años de su detención arbitraria. Defensa de Milagrosala. No encontraron un mando en ningún lado y no van a encontrar porque se pagó sueldo. Se trabajó muchísimo muchísimo trabajamos después de la década del 91 porque ¿quién era funcionario? y uno de los tantos funcionarios era Gerardo Morales Viceministro de Desarrollo Social de la Nación se tornó todo de los pueblos originales no trajo nada Pujuy y sin embargo si ¿sí? es responsable por eso se crearon este modo que dicen ellos las organizaciones sociales en la Argentina y en Pujuy por eso por eso se crearon las organizaciones sociales porque dejaron a muchos compañeros a muchos compañeros en la calle con desocupación ...con hambre... ...sin trabajo... ...niños desnutridos... ...la salud... ...la educación era lo peor que existía... ...lo que hoy está pasando... ...sin embargo nosotros no hicimos cargo de salud... ...de educación... ...de vivienda digna... ...lo hicimos cargo nosotros... ...nosotros salimos a pelear a la calle... ...nosotros salimos a pelearla. ...y ya peleamos sin ser arquitectos... ...sin ser contadores, ...trabajamos y nos... ...perdónenme la expresión... ...nos rompimos la... Laburando. ...y por eso nos acusan... ...nos acusan por hacer cosas... ¡Y bueno, si quieres, obras se miran y se tocan! Gobierno El presidente Mauricio Macri viajó a Santa Cruz y se reunió con Alicia Kirchner en las orillas del río Santa Cruz, donde se construyen las represas hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa. En su discurso, el empresario invitó a los argentinos a trabajar que cuando uno trabaja en esta dirección sabe que tiene que poner su esfuerzo su granito de arena con constancia, con convicción porque todo lo que vale cuesta todo lo que realmente es importante lleva un proceso de trabajo pero lo bueno es que ya comenzó que lo estamos haciendo y que este es el camino, que no hay otro que es por acá, y hoy les digo comenzando el año a todos los argentinos más convencido que nunca es por acá, por acá vamos al progreso Salud. Chubut. Ya son 10 las víctimas fatales por la epidemia de antivirus en la localidad de Epuyén y hay otras 28 personas contagiadas. En tanto, se advierte por el recorte presupuestario en las áreas del ex Ministerio de Salud que debían controlar la epidemia, que llegó al 80% en el área de control y prevención de enfermedades. Daniel Goyan, ex ministro de Salud no, alarmar a la sociedad alertar, qué hay que hacer en cada caso porque es eso lo que nos da seguridad una autoridad sanitaria bueno, hay una ausencia total del Estado, bueno, hay una ausencia total del Estado. Eh, la acción tendría que ser muchísimo más contundente. Entonces, además de no haber funcionado todo lo que es los criterios de alerta temprana, de actuar rápidamente, hay una irresponsabilidad supina de esta gente. Eh, uno, uno se pasma de ver la inacción, porque ¿qué te contestan? No, están de vacaciones. País. La organización ambientalista Greenpeace Argentina aseguró que la deforestación es una de las principales causas de las inundaciones que sufre año tras año el norte del país. Además, un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria comprobó que una hectárea de soja absorbe 10 veces menos el agua que una hectárea del bosque nativo. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. Bueno, la situación no es fácil de revertir en, en el corto plazo. Obviamente que hay que hacer obras de infraestructura para evitar, intentar evitar eh, mayores anegamientos en algunas zonas, pero más allá de eso es necesaria una política eh, seria para detener la deforestación. En primer lugar, cumplir en forma estricta la ley de bosques, eh, que no se cumple en muchas provincias, en donde los propios gobiernos provinciales son los que, como por ejemplo en el caso del Chaco ahora, o lo hizo durante muchos años el gobierno de Salta y también el gobierno de Santiago del Estero, están autorizando desmontes a donde la propia ley no lo permite. Muy, eh, obviamente que se puede, recuperar esa, eh, se puede mitigar la situación con un plan de reforestación muy grande, pero lo primero que hay que hacer es dejar de deforestar. Economía. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación del 2018 fue del 47,6%. En tanto, los precios minoristas subieron en diciembre 2,6%. De esta manera, la inflación del año pasado fue la mayor de los últimos 27 años. Policiales El máximo responsable de la seguridad porteña, Diego Santilli, confirmó que la policía de la ciudad utilizará las polémicas pistolas Taser desde el mes de marzo, en principio solo en subtes. ¿Puede aportar una solución en lugares de alta congestión y, y más cerrados, por ejemplo? ¿Y que nación quería plantearlo para aeropuertos o para, eh, no me acuerdo de otro lugar? Trenes, trenes. Nosotros, por ejemplo, en el subte, tenemos un pasajeros día. Todos los meses crece la cantidad de pasajeros en nuestro subte de la ciudad de Buenos Aires, gracias a Dios. Eh, entonces, ahí imaginemos esta situación, un delincuente con un cuchillo. Usar un arma de fuego ahí, hay que reducir al delincuente. El delincuente debe ser reducido. Entonces, Usar un arma de fuego puede ser más peligrosa para otros. Entonces, sí. en esos lugares estamos evaluándolo. Sociales. Luego de decretar la emergencia nacional, la Federación Argentina de la Industria del Pan advirtió que si el gobierno no brinda respuestas en un plazo de 30 días, el sector dejará de pagar impuestos y servicios para mantener los comercios abiertos o bien el precio del kilo del pan podría subir a 100 pesos. Por su parte, Marcelo Fernández presidente de la Confederación Empresaria Argentina, declaró que la industria panadera podría ir a una situación terminal. Asistimos con gran preocupación a la declaración de los miembros de las cámaras de la industria panaderil de la rebelión impositiva dado la grave situación que se encuentran y que no son atendidas por los gobiernos. Realmente desde la Confederación General de Empresaria de la República Argentina, yo como presidente y todos los miembros de la comisión directiva, que integran tanto José Álvarez como Raúl Santo Andrés, miembros del, del sector, vamos a estar al pie del cañón para apoyar no solamente este sector que ya está golpeado, sino varios más, como es el caso del textil, indumentaria, calzado, marroquinería. Pero no deja de sorprender el coraje y la fuerza que están teniendo estos representantes de las cámaras exponiendo una situación que realmente los aqueja y que realmente los complica y los puede llevar a una situación prácticamente terminal. Salud. Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense. Confirmaron un caso de antivirus autóctono en la provincia de Buenos Aires. La persona afectada está internada en el Hospital Internacional General de Agudos Gandulfo, en la localidad de Lomas de Zamora. En tanto, en Epuyén se comprobaron 28 casos positivos del virus, 10 de los cuales fueron fatales. Además, hay entre 95 y 100 personas en aislamiento respiratorio, que son las que estuvieron en contacto con los casos positivos. Delta Morales, vecina de Epuyén con brote de antivirus. En la calle no se ve nadie, eh, los chicos ya no se ven jugando, eh, la gente que caminaba, yo que hacía mis caminatas mañana y tarde tampoco las puedo hacer porque hay que salir solamente en caso de urgencias y ahí está el tema. Eh, tenemos que Yo, por ejemplo, me quedan como 20, 30 cuadras donde tengo que ir a hacer las compras y más con estos elementos de limpieza que hay que tenerlo todos los días y no pueden faltar y cosas que, que han donado ya, porque me han dicho mucha gente que han mandado los camiones acá al bombero, a los bomberos y hasta el día de hoy no hemos recibido una u otra de la bandina, nada, nada de nada. Sindicales Desde el Sindicato Gráfico Platense rechazan el achique y el cierre de imprentas a través de la unificación de las cuatro imprentas estatales dispuesta por el gobierno de María Eugenia Vidal. Hugo Bustamante, delegado de la imprenta del Ministerio de Salud de la provincia que abastece a los 80 hospitales bonaerenses, explicó el conflicto. Hoy en día nos encontramos con una situación dramática donde todos los trabajadores gráficos entramos en la ley de ministerios que aplicó Vial, donde perdimos autonomía, se está perdiendo producción. Bueno, estamos en conflicto ahora mismo porque perdimos dos imprentas. Arrasadas, la, la imprenta del Ministerio de Economía y la imprenta del Ministerio de Salud fueron arrasadas literalmente, ya no tenemos compañeros laburando en el espacio físico, los cuales fueron reubicados en distintas áreas, por ejemplo, compañeros y compañeras de Economía y Educación vinieron a trabajar acá con nosotros, a salud también hay que ser eh, realistas que, que están avanzando por ese lado también usando el pretexto del avance tecnológico para digitalizar algunos trabajos de los cuales venimos realizando y así se está perdiendo mano de obra y, y también están jubilando oficios a muchos compañeros de los cuales en la ley nuestra cuando cuando se jubila alguien tendrían que, que, que entrar ¿no? porque es un oficio que te lleva a preparación y bueno, se está produciendo un vaciamiento importante del sector gráfico bueno, es por eso que nos encontramos este, en un plan de lucha tratando de visibilizar... Política exterior. El presidente Mauricio Macri viajó a visitar a su par brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y ambos coincidieron en su deseo de reformar el Mercosur para flexibilizar el comercio. Bolsonaro aseguró que no hay tabúes en la relación bilateral. Macri improvisó unas palabras en portuñol y dijo que en la reunión hubo clima de alegría y de ilusión. Querido presidente, que tanto a usted como a mí, nuestros pueblos nos han elegido porque querían un cambio, querían un cambio de verdad, un cambio que lleve a nuestras sociedades hacia adelante, pero respetando los valores centrales, que son vivir en democracia, el respeto de los derechos humanos, las libertades...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 el Comité por la Libertad de Milagro Sala, el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, la Mesa de Organizaciones de Derechos Humanos, la CTA de los Trabajadores, AT Capital y el colectivo Ni Una Menos, más otras organizaciones políticas, sindicales, nacionales e internacionales, Convocaron y participaron del piletazo y una radio abierta conducida por decenas de medios populares exigiendo la libertad inmediata de la presa política y diputada del Parla Sur, Milagro Sala. Esta actividad se llevó a cabo en rechazo a la condena realizada por el Tribunal Oral, integrado por las juezas María Alejandra Tolava, Claudia Zadir y Ana Carolina Pérez Rojas, quien declaró culpable a la dirigente Milagro Sala de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefa, fraude al Estado y extorsión. Además de ella, fueron condenadas otras ocho personas a penas de entre tres y ocho años de prisión. Se sentía muy triste... Eh, ...no me sentía nada bien por, por dos cosas... ...primero por por la brutalidad... ...que hace la justicia... ...en eh, Jujuy... ...con los presos políticos... ...está demostrado que nos tienen mucho miedo... ...pero mucho miedo nos tienen... ...que salgamos a las calles... Eh, ...en la época donde nosotros trabajábamos... ...nuestros niños estaban... ...en, en la época caberante en las piletas... ...tirados hacia arriba, tomando sol... Y, ...y hoy... ...la diferencia es de que los niños... Eh, ...están en el sol pero trabajando en el tabaco y en la calle, y me da mucha inclinación, eso, ¿no? Salud. La Fundación Soberanía Sanitaria publicó esta semana un duro informe sobre el brote de antivirus en el país, donde analiza el caso que tiene como epicentro la ciudad de Epuyén, en la provincia de Chubut, y remarca, además, que la ausencia del Estado agrava las situaciones epidemiológicas. Elisa, bióloga. No se habla de qué se puede hacer. Todo el mundo dice lo que pasó y lo que, lo que hizo en el momento, pero nadie dice. Poner la bandina, lavar con la bandina todo, qué mata el virus, cómo lo evitas, matás las lauchas, mata las ratas, cerrar las puertas de tu casa tapa los agujeros, esa, esa es la forma, o sea, la forma es prevenir y concientizar a las personas para que no se enfermen. Lo que tenemos que hacer los médicos, ya lo sabemos, pero eso no lo tenemos que informar. Lo que tenemos que informar es cómo evitar cómo la persona común y corriente, la que está en la casa, evita eh, contagiarse el virus provincia. Durante la madrugada, fuerzas de seguridad irrumpieron en la emblemática confitería Boston de Mar del Plata para desalojar a los trabajadores que durante 230 días lucharon en forma pacífica para mantener sus puestos de trabajo. Son 80 los trabajadores que reclaman que se cumplan sus derechos laborales y que la patronal responda con el pago de sueldos adeudados y las correspondientes indemnizaciones. Alejandra Blanco, delegada. Empezamos esa lucha hoy hace 231 días y a las 3 y media de la mañana, como si fuéramos delincuentes, vinieron 300 policías, 5 o 6 camiones de la policía. Dejaron sacar solamente algunas cosas, no nos dejaron sacar fotos, hablar por teléfono. Nos dejaron a todos en la calle. Inflación. Se realizó en Rosario la segunda marcha de Antorchas donde la consigna nuevamente fue no a los tarifazos. La masiva movilización nacional fue convocada por organizaciones obreras y multisectoriales y se repitió en ciudades como Santa Fe y San Juan. Antonio Donelo, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario. Bueno, salimos a la calle porque realmente la situación es insoportable. Este gobierno debe de darle poder adquisitivo a los trabajadores para reactivar el mercado interno del consumo. Hace todo lo contrario, aumenta tarifas, aumenta impuestos, aumenta el transporte, todo eso pega directamente en el bolsillo del trabajador y en el consumo. Esto se va achicando, es un espiral que va dando vueltas y se va achicando y bueno, y con esta política vamos a empezar a perder más puestos de trabajo de lo que perdimos. Esta política no beneficia a los trabajadores y ni a la industria, en la pequeña y mediana industria. Esta política lo único que hace es transferencia de fondos de lo que menos tienen para lo que más tienen. Sociales. La organización social Barrios de Pie instaló ollas populares frente a la Secretaría de Energía, a cargo de Gustavo Lopetegui, para protestar contra los tarifazos. Seguirán movilizándose cada jueves hasta lograr que el gobierno revierta la medida. Gobierno. El presidente del llamamiento argentino judío, Jorge Elbaum, sostuvo que la estatua de Alberto Nisman, que será inaugurada hoy en Israel, a cuatro años del suicidio, es una operación del gobierno argentino para instalar nuevamente el tema. Este homenaje que se le hace a Nisman en Israel es una operación de la Cancillería Argentina, eh, porque no salió en ningún lado en Israel, ni siquiera... Este, fue comentado por, por la presidencia este, de Israel en, ante ningún medio. Es, decir, es claramente una operación, como han sido muchas otras en los últimos cuatro años desde la muerte del fiscal, que ha sido, creo yo, un elemento clave en el triunfo de Macri de fines del 2015. Se prepararon sobre, sobre el suicidio del fiscal, construyendo un asesinato que, ...a medida que pasa el tiempo... ...no habiendo pruebas es la causa... ...por la cual no lo envían a juicio oral y público... ...porque no tienen obviamente las herramientas. Salud. Casi un mes y medio después de la primera víctima fatal... ...por el brote extraordinario de hantavirus en Epuyén... ...y a un mes de la declaración de emergencia sanitaria... ...por parte de la provincia... ...llegó a la cordillera chubutense... ...el secretario de salud de la nación... ...Adolfo Rubinstein. El funcionario nacional... ...llegó acompañado de especialistas de distintas áreas de la cartera sanitaria... ...que recorrió la localidad epicentro del inusual brote... ...para luego brindar una conferencia de prensa en la ciudad de Esquel... ...esta localidad, que por contar con el hospital de mayor complejidad de la zona... ...es el centro principal de atención de la mayoría de los casos de esta enfermedad... ...Adolfo Rubinstein, Secretario de Salud de la Nación... ...se están tomando las medidas correctas, que están teniendo resultados que nosotros esperamos, por supuesto que no podemos garantizar, pero esperamos que el brote en, encuentre su cauce de contención en las próximas semanas. Yo soy optimista, me parece que la cosa se está encaminando. De nuevo, repito, no podemos garantizarlo. Espero que esto sea así, este, pero estamos haciendo las cosas que hay que hacer. Salud. Córdoba. Trabajadores y trabajadoras del Hospital Neuropsiquiátrico León Morra de la capital cordobesa realizaron paros, medidas de fuerza y asambleas para denunciar el ajuste que está sufriendo la institución y la provincia en lo que respecta a la salud mental frente al aumento de pacientes. Los trabajadores seguirán con las medidas de fuerza y no habrá consultorios externos hasta que se consiga una mesa de diálogo con la Secretaría de Salud y con la dirección del hospital. Gastón Bacchiani, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Salud. Hay que tener en cuenta que nosotros ya estamos bastante ajustados y tensionados a nivel personal y con la demanda de este último tiempo, el aumento de la demanda eh, al hospital más, eh, la falta de personal se ha hecho imposible la, la asistencia como corresponde, ¿verdad? Por las por las condiciones sociales que estamos eh, viviendo, digamos aumenta la consulta clínica por la angustia, lo que significa no poder llegar a fin de mes, y también aumenta la demanda por eh, las condiciones, eh, digamos, eh, gente que ha perdido el, el trabajo, su obra social, eso aumenta la demanda en todos los hospitales públicos, y bueno, el neuropsiquiátrico no es la excepción, esto es, es reconocido por el mismo ministerio. Santa Fe. Vecinos y vecinas volvieron a las calles tras un nuevo femicidio. Esta vez la víctima fue Danisa Canale, una mujer de 39 años que fue asesinada a masazos por su marido Jorge Trocero, de 50 años, en la ciudad de Galvez. En 17 días de lo que va del 2019, ya son nueve los femicidios en nuestro país. Multitudinarias marchas vuelven a reclamar políticas públicas que realmente protejan a las mujeres. Lucila Puyol, abogada de derechos humanos e integrante del movimiento Ni Una Menos de Santa Fe. Nosotros somos una organización política no partidaria, somos multiplural, somos transversales, somos inclusivas de todas las diversidades. Y entre, pero tenemos claro que el patriarcado lo tenemos que instruir entre todas y todos. Y frente a eso es que nos oponemos a que nos digan que no hagan política. Exigir políticas públicas para que nos protejan no significa estar con un partido o con otro. ¿no? Entonces es muy necesario politizar estos temas porque no involucrarse también es una decisión política.